Hola a todos genios y genias, el día de hoy vamos a continuar con la parte 3 de calor y temperatura, ahora vamos a juntar tanto el calor latente como el calor sensible, veremos cómo se pueden trabajar con ambos calores, no siendo más, comencemos. Retomemos esta gráfica que vimos en el video anterior, en el cual se explicaba todo lo que tenía que ver con calor latente y calor sensible recordemos que acá son tiempos y acá tenemos la temperatura pero quiero que analicemos los cambios de estado aquí tenemos un calor latente, está pasando de sólido a líquido o sea que esto lo llamamos fusión aquí tenemos un cambio de estado, ya tenemos líquido y el líquido se está pasando a vapor o sea que tenemos acá una evaporación pero podemos hacerlo lo contrario ¿qué quiere decir? que si acá tenemos una evaporación para pasar de vapor a líquido vamos a tener lo que se llama una condensación y aquí en la fusión vamos a tener un cambio de líquido a sólido, se llama solidificación, entonces acá veamos lo siguiente, si estamos yendo en este sentido, de abajo hacia arriba, vamos a llamarle a esto con signo positivo, pero si en caso contrario nos estamos yendo de una parte más arriba, Hacia abajo, lo vamos a tomar con signo negativo ¿Para qué es esto? Vamos a hablar de un calor latente de fusión, un LF Y vamos a hablar de un calor latente de evaporación, llamémosle un LE. Si queremos hablar de condensación y solidificación Lo único que debemos hacer es cambiar el signo Entonces, el calor latente de fusión es lo mismo que menos el calor latente de solidificación de igual forma, el calor latente de evaporación es lo mismo pero con signo negativo el calor latente de condensación ¿qué quiere decir? que si yo tengo uno es indiferente encontrar el otro solamente cambio el signo o sea que si tengo fusión ya tengo solidificación y viceversa o sea que esto es de gran importancia o sea que si nos dan uno, podemos encontrar el otro sin ningún problema. Vamos a hacer un ejercicio completo en el cual vamos a ver todos estos calores y cómo los podemos calcular completamente. No olvidemos que este video cuenta con el patrocinio de Industrias El Reflejo, limpieza y calidad que brilla. Una empresa especializada en productos de aseo, tanto para instituciones como a nivel hogar. Continuemos, genios, comencemos con este ejercicio, calcular el calor al calentar 2 kilogramos de menos 20 a menos 130 grados centígrados de agua, quiere decir que todas estas condiciones son del agua, pueden anotar, pueden pausar un momento el video para que hagan la gráfica y anotan estos valores que son importantes, nos dan un calor latente de fusión, un calor latente de vaporización, un Cp de sólido, un Cp de vapor y un Cp de líquido. Anoten por favor estos valores que los vamos a necesitar para calcular el calor. Bien, podemos ver que existen diferentes intervalos. Vamos a partir esto por intervalos. Acá podemos ver que hay un calor número 1 en este pedacito. Aquí un calor 2, en este otro tramo calor 3, calor 4 y calor 5. Quiere decir que para hallar el calor total debemos sumar cada uno de estos calores, calor 1, más calor 2, más calor 3, más calor 4 y por último el calor 5. Bien genios, espero que hayan anotado toda la tabla que teníamos a este lado junto con los valores. Es muy importante tener la calculadora a la mano para poder hacer cada uno de estos cálculos vamos a empezar a diferenciar cada uno de estos calores en el calor 1 de menos 20 a 0 tenemos un calor sensible el calor 2 está cambiando de estado de sólido a líquido tenemos un calor latente en el calor 3 aumenta la temperatura de 0 a 100 tenemos un calor sensible en el calor 4 está cambiando de estado está pasando de líquido a vapor o sea que tenemos un calor latente y en el calor 5 podemos ver que aumentó de 100 a 130 o sea que tendremos un calor sensible estos son los calores que forman parte de este calor total vamos a ir hallando uno por uno y luego los vamos a ir sumando todos empecemos por el calor número 1 el calor número 1 tenemos que es un calor sensible no olviden, si no han visto o no entienden la parte de calor sensible, los invito a que vean después de terminar el video el calor latente y calor sensible para que no se pierdan en este tema. Calor 1 va a ser entonces la masa por un CP. ¿Pero qué CP sería? ¿Sólido, vapor o líquido? Como se encuentra en hielo, el hielo es un sólido, o sea que vamos a trabajar con un CPS todas esas propiedades son del agua no lo olviden por un cambio de temperatura que sería una temperatura final menos una temperatura inicial entonces final menos la inicial reemplazamos acá nos quedaría la masa en este caso sería de 2 kilogramos por el CP que es 2 por 10 a la 3 Joule sobre kilogramo y por el cambio de temperatura, que sería la temperatura final menos la temperatura inicial. La temperatura final nos da 0, ya que va de menos 20 a 0, o sea que esta sería 0 grados, menos, como dice la fórmula, menos 20. Ponemos menos acá y efectuamos el cálculo. No olviden que esto es grados centígrados y que aquí también está grados centígrados. Miren que las unidades que se cancelan son kilogramo con kilogramo. Centígrado con centígrado, o sea que nos va a quedar las unidades en Joule Que es una forma de expresar el calor, Joule Entonces calor 1 va a ser igual a 2 por 2 do, por 10 a la 3 por 20 Si efectuamos la operación, no olviden utilizar la calculadora 2 por 2 daría 4 4 por 10 la 3 eso daría 4.000 Y 4.000 por 20 4.000 por 20 eso nos da 80,000, mil 80, Joules, este sería el calor del calor número 1, ya hemos encontrado este primer valor, vamos a ir acumulando cada uno de estos calores, pondremos acá calor 1 para que lo tengamos presente, igual a 80,000 Joules, ahora vamos a continuar con el calor número 2. Vamos a determinar calor número 2 Calor 2 ya sabemos que es un calor latente ¿Por qué? Porque está cambiando el estado Eso ya lo sabemos Calor 2 ¿A qué va a ser igual? Sería la masa por un calor latente Acá viene la clave Es bien importante saber cuál utilizar ¿Será fusión o será evaporación? ¿Qué creen ustedes? Pues miren que estamos pasando De sólido a líquido Cuando pasamos de sólido a líquido ese cambio de estado se llama fusión Porque se está derritiendo el hielo O sea que vamos a trabajar con un LF Ponemos acá LF ¿Esto a qué sería igual? Va a ser igual a la masa Que tenemos que es 2 kilogramos Y lo vamos a multiplicar por este valor Que es 3,33 Corrijo acá 3,33 Por 10 a la 5 Joule por kilogramo Podemos ver que vuelven y se nos cancelan las unidades de kilogramos O sea que esta unidad y esta unidad se cancelan Y nos quedaría esa multiplicación 2 por 3,33 por 10 a la 5 Importante, si no saben expresar estas potencias La calculadora tiene en la parte de abajo Creo que la científica manejan algo por 10 elevado O también el famoso EPS esto significa por 10 a largo, algo, entonces ustedes agregarían solamente el número que está acá y le pondrían ese por 10 a la algo y le agregarían acá el 5 y en este caso sería EPS también pondrían el 5. O sea, que con la calculadora pueden jugar, ya depende de cómo la tengan organizada dentro de sus teclas. O sea que esto les puede ser muy útil. Efectuamos la multiplicación de 2 por 3,33... Y eso nos va a dar 666 mil. Vamos a copiar ese calor. Quiere decir que esto es 666 mil. ¿Qué? Joule. No olviden que estamos trabajando en unidades de Joule. O sea que este calor lo vamos a anotar acá para que los vamos teniendo presentes. Calor 2 sería 666 mil Joule. Vamos ahora con el calor. 3. tenemos ahora el calor número 3 en el calor 3 podemos ver que tenemos un calor sensible y que está aumentando la temperatura de 0 a 100 grados pero en este caso tendríamos un líquido o sea que este calor 3 va a ser igual a la masa por un CP ya hemos trabajado con el CP de sólido ahora vamos a seguir con el CP líquido y también ya calculamos con el LF entonces vamos a poner acá, por Cp, en este caso sería líquido, por un cambio de temperatura final menos la temperatura inicial. Q3 va a ser igual a la masa, que en este caso sabemos que es 2 kilogramos, por 5 por 10 a la 3 Joule sobre kilogramo grado centígrado, por el cambio de temperatura. La final sería 100 y la inicial sería 0, entonces... 100 grados menos 0, y todo esto igual a grados centígrados. Entonces vemos otra vez que se cancelan las unidades de kilogramo, kilogramo y centígrado, centígrado. Utilizamos la calculadora, no olviden que es de gran ayuda, y efectuamos la multiplicación. Entonces sería 2 por 5 por 10 a la 3, que sería 5.000 por 100, esto nos va a dar un Millón, o sea que este calor 3 vale un millón Ponemos acá, Q3 va a ser igual a un millón ¿Pero un millón de qué? De Joule O sea que vamos a poner acá este valor, Q3 vale un millón O sea que este valor sería el calor número 3 No olviden que los estamos anotando acá para tenerlos presentes Q3 es igual a un millón de Joules Vamos a calcular el calor 4 y calor 5 que nos están faltando. Genios, me imagino que ya han anotado todos estos calores, ya llevamos 3 calores, solamente nos hace falta 2 para terminar. Vamos ahora con el calor número 4 y calor 5. Y si tienen mucho calor, ya que estamos hablando tanto de este tema, ¿por qué no comen una deliciosa paleta fría? <ríe> Bien, continuemos. Calor número 4. El calor número 4... Viene dado por un calor latente ¿Por qué? Porque está cambiando de estado Ya no teníamos líquido Sino que estamos hablando de líquido a vapor O sea que tenemos ese tipo de calor Entonces va a ser la masa por el calor latente En este caso ya hemos utilizado la parte de fusión Esto ya murió Y ahora está pasando de líquido a vapor O sea que vamos a trabajar con un LE. ¿Por qué sería un calor latente de vaporización o de vaporización? Ponemos acá L. No olviden que ya hemos utilizado también el CPS de sólido y el CPL de líquido. Ahora, vamos a reemplazar acá. Entonces sería Q4 sería igual a la masa, que va a ser igual a 2 kilogramos por LL, que sería 2,26 por 10 a la 6 Joule por Kg. Se cancelan las unidades de Kg y nos quedan las unidades de en Joule. Entonces pues, utilizamos unidad de calculadora 2 por 2,26 por 10, 30 por la Eso nos da... 4.520.000, por favor, cálculos. 4.520.000, ¿qué unidades? Joule. O sea que este es el calor número 4. Lo vamos a anotar aquí, para que no se nos pase por alto. Sería 4.520.000 Joule. Nos falta solamente el calor 5. Vamos a calcularlo. Calor 5. Ahora, tenemos otra vez calor sensible, ahora estamos calentando de 100 a 130. ¿Qué es lo que nos pide el ejercicio? Llevarlo hasta 130 grados centígrados. Ahora, como ya no tenemos líquido, tenemos un vapor. Después de 100 grados centígrados tenemos es vapor de agua. Entonces, vamos a calentar entonces un vapor, que va a ser la masa por un cp. Ya no puede ser líquido, tiene que ser vapor. vamos a poner acá CpV y este ya lo tenemos. O sea, CpV por un cambio de temperatura, temperatura final menos la temperatura inicial. Vamos a reemplazar los valores. La masa, que es 2 kilogramos, por el Cp, que sería en este caso 3 por 10 a la 3. Joule. Por kilogramo y el cambio de temperatura que sería 130, que sería la final menos 100, que es la inicial. Y esto no olviden que es en grados centígrados, y acá también no olvidemos que esto es grado centígrado. Cancelamos unidades: kilogramo con kilogramo y centígrado con centígrado. Hacemos la operación: 2 por 3 por 10 a la 3 por 130 menos 100 nos daría 30, esto nos da 180.000, calor 5 sería igual a 180.000 Joule, o sea que anotamos este valor como calor número 5, entonces pongámoslo acá también, no lo olvidemos, calor 5 igual a 180.000 Joule ya tenemos todos los calores vamos a sumarlos para terminar hemos calculado todos los calores vamos a empezar ya a sumarlos pero antes de sumar todos los calores quiero invitarlos al siguiente video del curso de calor vamos a ver en este próximo video todo lo que tiene que ver con el manejo de unidades tanto internacionales como inglesas vamos a aprender a jugar con estas unidades ya que esto es muy importante para un curso que se está Elaborando en todo lo que tiene que ver con termodinámica. O sea que este es el pequeño abrebocas para empezar algo un poco más avanzado. Bueno, ahora continuamos acá. Calor total va a ser igual al calor 1, que sería 80.000 Joule, más calor 2, que son 666.000 Joule, más un millón, nos ponemos acá un millón de Joule más, en este caso sería, 4.520.000 Joule más 180.000 Joules, ya tenemos todos los calores, ¿qué nos falta? Solamente sumarlos, o sea que el calor total va a ser la suma de todos ellos, mucho cuidado cuando metan los ceros en la calculadora, dense en cuenta de la cantidad que hay para que no cometan errores entonces ya sabemos que es 80 mil más 666 mil más 1 millón más 404 millones y por último 180 mil joules sumamos todo y nos da el valor de 6 millones 446 mil joules este es el calor total que me pide el ejercicio o sea que para elevar la temperatura de menos 20 a 130 grados se necesita un calor de 6 millones 446 mil para este ejercicio para calcular con esa cantidad de masa que es de 2 kilogramos con esto daríamos por concluido este video no olviden que este video contó con el patrocinio de industrias el reflejo limpieza y calidad que brillan les voy a dejar una pequeña reseña